El señor Rupert Dax, aquí presente. Qué detalle. Vaya cámara miniaturizada. Este es el futuro. El futuro de, de, de nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues aquí, poniéndome sí. mi... al Vaya camarita enana, tío. Sí. Yo sabía que era pequeña, pero... joder. Eh. ¿Me dais? Pues no voy a cantar. Así que a ver qué tira el pelo del Kindle. A ver dónde está lo del Kindle. A ver aquí. Pues está el señor Rupert, que siempre me habéis pedido que lo saque con... Sí, sí. El, el señor Rupert Dax, pues... Es er, er real. De, es verdad. No es, no es Pepito 70. Él no es Pepito 70. No, no soy Pepito 70. <ríe> me gustaría ser Pepito 70, pero... ¿Te, te gustaría ser Pepito 70? Mira, este. Crónica Zombie. Bueno, queríais que habláramos de libros. Crónica Zombie. Preludios y Orígenes. Y son ocho volúmenes. Y está en el King de the Limited. Es decir, que el que lo tenga. Dios, es que ha mejorado mucho, ¿eh? El otro día hablaré. Sí, porque a veces hay cositas. Mira, que me vaya abajo del King de the esta que es muy buena, de Bájer Figueroa. Hambre. Ah, me gusta mucho ¿Eh? lo que eh, he leído, eh, que he leído dos libros nomás Lo bajé el otro día este, que a lo mejor no le gusta estas cosas parece parecer un poco salsa roseo sí. Pero es un episodio interesante De los amores que tuvo esta señora marquesa Con el serrallo Suyer, el cuñado de Franco Ah, el serrallo Suyer, sí muy interesante. Bueno, este ya también es Tú los nombres los sigues cambiando ¿eh? ¿Eh? Eh, Una historia eh, sí. de la SS Este del telón de acero, que es muy bueno Todo lo que tienes es también. calidad, bueno, y por supuesto Segunda Guerra Mundial Este novela negra, pero en Francia, sí. bueno, uno de, de Carlos V como siempre, este es que es la continuación ah. de ese de los libros, este de Holocausto Manhattan, que no sé si te lo has leído. No. pero ese que ya dije, hablamos nosotros algún día, en para comer. A ver, ¿qué, qué te gusta? Sí. Es motivacional, ¿no? Es un libro de estos de... Muy motivacional. Sí. Independientemente de que, de que sea deporte. Sí. Es decir, este no es tan... este es bueno. El mejor es el otro que lo borré. Bueno, este autor es buenísimo, ¿eh? Jared Diamond. Sí. Este es brutal. Este, que ya me le bajé, es increíble. Eso no deberíais verlo, chicos, porque recién está en los periódicos, en, en los kioscos, y yo sí se lo tengo aquí. Pero bueno, esos es misterios de la vida. Ese de la biblioteca, que también, como de intriga y demás. Ah, ah bueno, pensaba que era el libro de nuestro amigo lo Daniel. Tengo, lo tengo en Moon Reader, ese sí. que ya hemos hablado de él. Oh, Obviamente, gran libro. este: Correr, Comer, Vivir. Con pues, la portada se parece un montón. Más ¿eh? de correr y luego cosas de viajes. Ese que me recomendaste tú, te suena sí, muy bueno. a Lutero. Conozco al autor. El estandarte, que es una cosa de historia también. Ese que ya te suena también. O sea, esta portada es nueva, Yo, no es la del libro, la de la muy novela, bien. que es roja, más feeta. Y estas cosas rarillas que tengo por ahí. Y Ese que bueno, ya. Ese local, lo tengo es, en papel, lo he comprado. Eso es lo que tengo aquí. Eh, pero. Pero ya te digo que. que me puse el otro día a ojear el Quinto kind of de sí. que lo tenía un poquito abandonado y... Montones, ¿eh? Claro, sí. ¿qué ha pasado desde que salió? Que ha pasado casi seis meses, ¿no? Sí, pero había mucho libro de autor novel pero, autopublicado, pero tipo Pero que, que ese de Figueroa, Hambre es el último, sí. y está en Quinto de los No he pagado nada por él. ya me he bajado cosas que... Vamos a ver, si tú eres un lector, vamos a decir, furibundo... Sí. Eh, no puedes leer toda la vez, entonces los vas como archivando los libros y ahora ya han llegado. ¿Sí? El de Dúo Cutlu también está, que por eso sí. no lo compré. Pues sabía que iba a llegar al Kindle Unlimited. <risa> Vamos sí. no era mucho 2,99, pero... Es sí. que tú, sabes que tuvo que ponerlo con precio para participar en un concurso. no, sabes, ah, no, no, no, no lo leo, sabía. Para que vean los manejos. Por eso es bueno... Lo, Luis debería grabar más de vez en cuando contando estas cosas de los libros. Porque ah, Amazon pues muy hizo interesante, ¿eh? un concurso de autores nobles pero les obligaba a poner precio a los libros. Eh, listo Amazon ¿no? si sí. a ver pero, si no nos ganan ¿eh? claro que puede ser 299 199 lo que sea pero bueno es una sí. manera de y, y a raíz de a raíz de eso pues empecé a ojear y bueno pues, vamos a ver eh, no, no sigue siendo lo que es el Kindle Kindle pero pues, hay ahora en el Kindle Límite eh, muchísimo más que... pero de temas comerciales por ejemplo esos libros de historia que tú tienes esos están en Al límite en... libros de Chile que yo he visto en que solo estaban en papel y están en, en, en digital también no, no, si ¿Sí? hoy, vamos a ver si, si entro aquí a... Pues, el Note 4 momento, señores Al a conectarme Note 4 que no, no ha fallado todavía ¿eh? me alegro es mucho raro. aunque ese vendedor <risa> ese vendedor no sé yo dónde saca los Note 4 <risa> quién oh, sabría <risa> oscuros manejos. No, mira. El último cartón, el regreso sí. de catón, está en un límite. Y está ahí, en la tienda, en el sí. restaurante al lado. Sí, sí, sí. Y está aquí. ¿Eh? Entonces, joder, que no es, no te estoy diciendo que sea, y todo esto es un límite. ¿Cuánto vale ahora el límite? No, no sé, que son 9,99, pero... Ah, 9,99. Lo único que no te deja tener más de 10 al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, no es pero lógico. Si sí. Baja... sí, pero si tú quieres bajar otro... ¿Cuál libro quiere eliminar? Sí. Y, y vuelves a meterlo. Es muy, práctico, es muy bueno, práctico. Tú que lees varios a la vez, Yo siempre leo tienes... A bueno, tienes margen amplio. No, yo porque a veces tengo que hacer cosas de consulta y que tengo que consultar algo de, para, para el tema laboral o que tengo que hacer algún trabajo y entonces te bajas el libro. Es como que ir a la biblioteca. Sí, cuando ah, sí lo, consultas, tiempos, lo consultas, pero luego no hay limitación en. Quito, pongo, quito, pongo, no, no, quito, pongo. No, no, no, hay ninguna limitación. Son los 10 simultáneos. Yo tomé de hecho, realmente toméle un límite en su momento por la opción de consulta, sí. más que de lectura. Porque hay muchos libros que uno quiere, quiere leer, pero no quiere comprar. Sí. Se sabe que va a tener que sacar en libros de viajes, pasa eso. Sí. El libro de viajes, ahora hay muchos. Ya, yo qué sé, que tengo que ir a Estambul, ¿para sí. qué me voy a comprar? Cuando los libros buenos de viajes. Siguen siendo los menos. Road Guides, eh, Lonely Planet sí. eh, y los Blue Guides, que son las mejores de todas. Blue Guides. Blue Guides. esas son. Sí, mejor que los Lonely Planet que no tienen tanto. Los Lonely Planet tienen mucho marketing, mucha publicidad, pero pocas. Eh, libros de papel que siguen sí. existiendo. Sí, la gente lee el papel todavía, <risa> aunque no lo creáis. Eh, las que están más valoradas son los Road Guides. Y luego sí. hay uno que es una colección que se llama Blue Guides, pero eso ya es mucho detalle, mucho mucho detalle. ¿Y en digital están? Es que no terminan no. de estar en digital, es como que hay ciertos temas que se van a quedar en el papel. No, sí, el... y es la única forma de venderlos ellos sin sacarlo de hecho estoy pensando, ahora que tengo un poco más de espacio, por aquí por España, no os puedo decir dónde, no de un Zulo que tengo por ahí, estoy pensando en volver a comprar ciertas colecciones de estas que salen en los viejos todavía. Sí. Un poco un plan nostálgico. Ahora ha salido una, tú que te gusta el cómic de, de Conan. ¿Las has visto en sí. los, los viejos? Sí, pero yo no soy fan de Conan. Bueno, pero el que lo sea Sí, hombre, una ocasión. He a reeditarlo y pienso, bueno, yo no soy fan de Conan tampoco, pero... Porque esto dejará de hacerse. Sí, si estas colecciones llegará dentro de 5 o 10 años, ya ni saldrán. ¿Y las vendrán coleccionistas? Y, y, y entonces, y, sí. Entonces... O libros textos que ahora hay en los kioscos que me he fijado del universo. ¿Los ahora? Una colección que es de los quarks, los agujeros negros. Pues aquí no el... paso por los kioscos hace tiempo, es una gran tendría pérdida. Pasar, tendría que pasar. Tendría que pasar, tendría que pasar sí. kioscos y... y esas colecciones, yo pienso que en unos años han desaparecido, ya no existen. Sí. Entonces, digo, bueno, y a lo mejor si te quieres hacer con una colección de esas será como el vinilo. Sí. A pagar. Tiendas especializadas y. No, funcionará un poco, seguramente te lo harán en por encargo. Para sí. las bases de las, de las iba a decir, de los datos ¿sí? los datos sí, escritos y tú dirás cómo quiere la colección en cuero en piel sí. cómo quiere el encuadernado estas son las tarifas bueno como pues, se lo mandamos a su casa y así serán los libros y, pero será unas cantidades sí. bueno vamos a ir saliendo ya Sí, vamos a ir saliendo esto nuestra bueno, Una conversación sobre libros quería que habláramos de libros creo que voy a tener que subtitularlo eso sí, sí. Señor Rupert Dax, para todos ustedes.